Un nacional haitiano resultó herido de un tiro en el costado derecho en medio de un intento de atraco ocurrido la mañana de este martes En el callejón Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de un hombre solo identificado como Franklin, residente en esa localidad Quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. El patrón a mí a trabajar, yo fui a trabajar pero que tiene una, una, un muchacho que tiene una copeta también, no está montado. Después dije que oye, dame ese hola. y te dije, toma, agarrala ahí, coma. Pero ahí no quiere agarrar ahí. Y me dije que tira ahí el suelo, pero ahí tiene, él tiene una copeta, un 38, uh -huh. yo tengo un cero ahí nomás. Pero ahí lo viste, yo tengo un cuchillo, traigo tilos ahí mismo. ¿Y, y era para atracarte, para, para Sí, atracar. ¿A dónde pasó eso? Ella le va a ir al castillo. La a, ¿A qué hora? A las seis. ¿De la mañana? Hoy? Sí. Para quitarte el celular, No, pero no me parece que tengo una mesa que no. Me NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.